Muy buenas, aquí Antonio Herrero. Se acercan las vacaciones, algunos incluso ya las habrán iniciado. Es un tiempo para descansar, para reflexionar. Es un tiempo donde podemos parar y pensar si nuestra vida va por el camino que queremos que vaya. Por eso te hago esta pregunta ¿Eres feliz? A día de hoy yo me considero una de las personas más felices del mundo. ¿Te gustaría saber cómo he llegado a este estado? Me remontaré a diciembre de 1995. En esa época, trabajo como jefe de mantenimiento en una planta de cogeneración de una fábrica de papel para cigarrillos. Mi sueldo en aquel momento es de aproximadamente 300.000 pesetas, unos 1.800 euros de ahora. Por aquel entonces un sueldo muy bueno. Mi hija tiene 14 meses y también tengo una hipoteca del piso donde vivimos por pagar. Decido dejar mi trabajo y montar mi propia empresa. Se ha presentado una oportunidad que no puedo dejar escapar. De momento empezaré con un solo cliente, así que pido una excedencia de un año y en marzo de 1996 constituyo mi primera empresa, una ingeniería de automatización de maquinaria. La fábrica la dejo el 30 de junio de 1996 porque dirección me pide que espere hasta que encuentren un sustituto, pero ellos tampoco ponen mucho esfuerzo en encontrarlo, por ese motivo se retrasó tanto mi marcha. Mientras tanto, alterno los dos trabajos. Esto me permitió generar algo de facturación para que al iniciar pudiera cobrar un sueldo aunque fuera pequeño, para poder mantener al menos a mi familia. Trabajo infinidad de horas. Apenas si sí puedo cobrar 100.000 pesetas al mes, unos 600 euros, una tercera parte de lo que cobraba. No tengo vacaciones, pero sí mucha ilusión y fe en mi proyecto. Me doy cuenta de que tengo que crecer, pero sigo controlándolo todo yo. Así que mi empresa crece, pero solo hasta donde yo puedo controlar. De esta manera, cuando ya tenía 6 empleados, el crecimiento se paró. Durante todos estos años tuve muchos miedos y los tuve que vencer una y otra vez. Miedo a contratar mi primer empleado, miedo a codearme con los directores de las fábricas por pensar que no estaba a su nivel, miedo a crecer. Tenía que salir muchas veces de mi zona de confort, pero lo hice una y otra vez. También cometí infinidad de errores, errores de novato, pero aprendí las lecciones. Lo peor de cometer errores no es cometerlos, es no aprender la lección que nos brinda el haberlos cometido. Tuve muchos problemas que, se, que me impidieron crecer a un ritmo óptimo para la supervivencia de mi empresa. En 2008 llegó la gran crisis, ahora tocaba trabajar más, los clientes se aprovecharon y cada vez nos apretaban más con los precios. Todo esto empezó a generarme estrés, a quitarme el sueño, a no dejarme vivir. Era esclavo de mi propio negocio. No veía a mis amigos, apenas si veía a mi familia, siempre estaba trabajando. Mi mujer me decía que la gente empezaba a pensar que se había divorciado o que se había quedado viuda. Ella tenía que ir a todos los eventos de mis hijos, al médico, a las reuniones del colegio, siempre sola. Ahí se incrementó el desgaste en nuestro matrimonio, que ya venía de atrás. Mi malestar iba a un aumento y empezaba a ahogarme una angustia que me provocaba un nudo en el estómago que no me dejaba ni tragar. ¿Y para eso había montado un negocio? Sin duda alguna, algo estaba haciendo mal. Así que llegué a mayo de 2010. En ese momento empecé a ver la luz. Se produjo un chispazo que iluminó mi camino. Pero eso te lo cuento la próxima semana. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.